Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, nos encontramos nuevamente para seguir estudiando informática. Yo soy Walter Nieto, el profesor de informática, y les quiero dar la bienvenida a este tramo 2021 del trayecto que empezamos en 2020, porque esto vendría a ser la segunda mitad del cuatrimestre. El cuatrimestre todavía no terminó, así que todos los alumnos podemos continuar y vamos a tener la oportunidad ...de completar todos los conocimientos. Así que les voy a explicar cómo vamos a transitar... ...esta segunda parte del cuatrimestre. Bueno, como les decía, esta segunda mitad... ...viene a completar lo que comenzamos el año pasado. Y todos los alumnos, más allá de la calificación... ...que obtuvieron en 2020... ...van a poder hacer este tramo 2021. Y la calificación final se va a obtener... ...con dos notas parciales. Ustedes ya tienen una nota parcial de 2020... De la misma forma, vamos a obtener una nota parcial en 2021 y vamos a hacer un promedio. Y esa va a ser la nota final. Para aprobar el cuatrimestre completo es necesario tener 7 o más en los dos tramos, 2020 y 2021. Si hay algún alumno que tiene menos de 7, va a poder hacer un curso de recuperación continua en la última semana de, de marzo. El recorrido de este año va a ser de forma muy similar a lo que hicimos el año pasado. El año pasado había siete clases con contenidos nuevos y con tareas para realizar. Y después la semana 8 había un integrador. Bueno, este año va a ser lo mismo con la diferencia de que vamos a tener cinco clases con contenidos nuevos y tareas para realizar. Y una clase para el integrador, que sería la sexta, que en este caso sería la semana número 14 Ahora yo les preparé un gráfico de barras donde podemos ver cómo fue el recorrido en 2020 y cómo va a ser el recorrido en 2021. Fíjense que en 2020 tuvimos 7 clases con contenidos y tareas y la clase 8 era para hacer el integrador. Este año vamos a tener 5 clases con contenidos nuevos y tareas que serían la clase 9, 10, 11, 12 y 13. Y la clase número 14 va a ser para hacer el integrador. El criterio es el mismo. Los alumnos que hayan completado correctamente y en fecha las cinco tareas ya van a tener este tramo 2021 aprobado. Y no va a ser obligatorio que hagan el integrador, sino que el integrador en ese caso va a ser opcional. Es decir, les puede servir para obtener mayor calificación, 8, 9 o 10. Pero no es obligatorio. Si hay tareas pendientes o contenidos para recuperar, entonces vamos a hacer los recuperatorios correspondientes a esas clases y además vamos a hacer el integrador la semana 14. De esa forma, con las dos calificaciones parciales 2020 y 2021, vamos a obtener la nota final. Si esa nota final es menor a 7, vamos a poder hacer el curso de recuperación continua en la semana número 15, donde haremos un integrador con todos los contenidos del cuatrimestre completo. Es decir, vamos a ver todo 2020 y todo 2021 en el integrador que se hace en el curso de recuperación continua. Vendría a ser como una instancia de examen y se aprueba con 4. Es decir, que ya les quedaría, no les quedaría 7 en la libreta, sino 4. Bueno, ahora vamos a ver el calendario. Yo les preparé un calendario también para que podamos ver las fechas. Acá tenemos febrero y marzo 2021. Ahora estamos en la semana del 8 al 12 de febrero. Y esta es la clase número 9. La fecha de entrega de la actividad de esta clase va a ser el martes de la semana que viene, es decir, el 16 de febrero. La clase 10 corresponde a la semana del 15 al 19 de febrero y la fecha de entrega va a ser el martes de la semana eh, que viene después de esa, es decir, el 23 de febrero y así sucesivamente. Es decir, siempre el día martes de la semana siguiente va a ser la fecha tope para considerarse como trabajo entregado en fecha. Esto rige para las cinco clases que tienen contenido nuevo y tareas para hacer, que son las clases número 9, 10, 11, 12 y 13. La clase 14 es para hacer el integrador. El integrador se hace el mismo día o el día siguiente, con fecha tope, viernes 19 de marzo, que es donde cerramos esta segunda parte y obtenemos una nota parcial de 2021. De manera que esa es una fecha límite. Entonces, eh... Recuérdenla bien, es el viernes 19 de marzo, la última fecha. Ahora, con las dos notas parciales vamos a obtener una nota final. Y para que esa nota sea 7, tienen que tener 7 como mínimo en 2020 y en 2021. Y si es menor a 7, bueno, ya vimos que vamos al curso de recuperación continua donde se toma todo el cuatrimestre completo y se aprueba con 4. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque yo lo que quiero que ustedes vean... Como un mapa general donde sepan dónde están este, parados, cuál fue el recorrido que hicimos y qué es lo que falta para terminar el recorrido. Y entonces que ustedes puedan tomar el control de las tareas realizadas, de lo que falta realizar, de cuál es el avance que ustedes están teniendo y cómo están progresando en la materia. Y para eso yo lo que les voy a pedir es que empecemos a poner en la carpeta, en la primera hoja de esta segunda etapa, esta lista de fechas. Para que todos tengamos en claro cuáles son las fechas de las clases y las fechas de entrega de las tareas. En esta lista figuran el número de clases, la fecha de la clase, la fecha de entrega y también figura el integrador y la fecha de cierre. Y ustedes agreguen una columna más donde van a ir haciendo un control de las tareas realizadas. Y en este punto yo quiero insistir en que ustedes hagan su propio seguimiento y hagan su propio control, que tomen las riendas de su aprendizaje y sepan qué es lo que hicieron hasta el momento y qué es lo que falta por hacer. Porque de esta forma ustedes van a ganar autonomía, van a ser más independientes y van a, no, no van a necesitar delegar en el profesor para ustedes consultar qué es lo que hicieron o qué es lo que les falta hacer. Además también lo que quiero mencionar es que el aprendizaje que tenemos en esta materia tiene que ser permanente. Eh, no podemos hacer un aprendizaje que sea momentáneo, que sea para llegar al cuestionario o llegar al formulario y después me lo olvido y no sé si respondí o no respondí esas preguntas. Todo el aprendizaje tiene que servir de algo, tiene, nos tiene que quedar una, una formación que nos dé herramientas para el futuro. De manera que el objetivo de la materia es que a ustedes les quede un aprendizaje concreto. Entonces lo que vamos a hacer es, en la primera hoja, hacer una lista de las fechas para tener un control y ustedes van a hacer un seguimiento de las tareas que van realizando y también quiero que anoten eh, la página web donde están todos los recursos de la materia para que ustedes, de forma independiente, en cualquier momento, el día y horario que ustedes elijan, puedan entrar y volver a escuchar los audios, mirar los videos y hacer actividades. Esto lo pueden anotar en la carátula. En la carátula tienen... ...el correo del profesor, el teléfono del profesor... ...bueno, van a agregar también el blog de la materia... ...¿sí? ...es walternieto.blogspot.com ...pero también ustedes pueden buscar en Google... ...buscan fines, informática, Walter Nieto y va a salir... ...también les voy a transmitir una serie de pautas o de tips... ...como para que ustedes puedan este, organizarse mejor... ...y seguir la materia y no perderse en las actividades... La propuesta es que ustedes sigan el ritmo de la cursada y hagan las actividades semana por semana. Tratemos de no postergar porque cuando empezamos a postergar se nos empiezan a acumular. Y además después podemos hacerlas en forma desorganizada y eso desorganiza el aprendizaje. A la materia hay que hacerla en forma secuencial. Es decir, que si de repente tenemos que hacer dos o tres actividades juntas, bueno, hacemos primero la más antigua. En este caso sería primero la 9, después la 10, después de la 11, porque la, las actividades van desarrollando la materia en forma gradual. Pero insisto, tratemos de hacer las tareas semanas por semana. A la materia tratemos de dedicarle tiempo. La materia tiene una hora 20 por semana de clase y después tareas. Ustedes, si no pueden estar en línea en el momento de la clase, elijan una hora o dos horas, otro día en la semana. Pero escuchen los audios completos, vean los videos completos, los más de una vez, escuchen los audios más de una vez y tomen nota en la carpeta de todos los conceptos nuevos y también de las dudas. Y contesten, eh, hagan el cuestionario, pero traten de que todo esto les quede algo en limpio y por eso insisto en que anoten en la carpeta y traten de fijar el aprendizaje para que les quede un aprendizaje significativo para el futuro. Y el consejo de no postergar por falta de tiempo es porque precisamente si tenemos, por ejemplo, necesitamos dos horas por clase, si empezamos a postergarlas, eh, cuando tenemos dos clases vamos a necesitar cuatro horas y cuando tenemos tres clases vamos a necesitar seis horas y así sucesivamente. Es decir que cada vez se hace más difícil en lugar de hacerse más fácil. Y por último también les quiero mostrar este tablero que les preparé, que es parecido al que hicimos el año pasado, porque refuerza la idea de que esto es un recorrido y de que tenemos que saber en qué casillero estamos parados, digamos, qué es lo que hicimos y qué es lo que nos falta, cuál es el tramo que nos falta para terminar. Y además, a lo largo del recorrido nos vamos a ir encontrando con desafíos que tenemos que superar para poder pasar a la siguiente etapa o a la siguiente clase. Por ejemplo, ahora estamos en la clase número 9, la fecha de entrega va a ser 16 de febrero, después vamos a pasar a la siguiente y así sucesivamente acá vamos a ver que hay una zona eh, que es de recuperatorios porque una vez que llegamos a la clase 13, es como que nos vamos acercando al final, porque la última fecha va a ser 19 de marzo entonces ya para la clase 13 tenemos que tener revisar a ver si debemos algo a ver si tenemos que recuperar algún contenido a ver si hay algo que no aprendimos a ver si falta eh, si falta algún formulario por hacer o algo, porque ya vamos a tener que tener todo completo para el 19 de marzo. Así que a partir de la clase 13 va a haber instancias de recuperatorios para hacer esas tareas que faltan. El 19 de marzo ya vamos a saber quienes están aprobados, por eso ya pasan directamente a la meta final. Y los alumnos que están desaprobados van a ir al curso de recuperación continua, que va a ser con fecha límite el 26 de marzo. Bueno, eso es todo, espero que se entienda, igual vamos a seguir conversando y vamos a seguir este, haciendo un acompañamiento durante toda, durante toda la cursada. Entonces, les doy la bienvenida nuevamente a este tramo 2021 y comenzamos a desarrollar la materia.